Bien, ese es el tema de Farm Legends y ahorita vendría el menú de inicio. Ok, aquí se repetiría la, la canción de nuevo, el tema. Y digamos que este tema realmente sería el segundo, el que se dispara después de un tiempo, de después del principal. En modo que tú puedas hacer como tus cambios en los settings o si quieres ir a explorar un poquitico, si te demoras. Digamos que es el tema secundario que se activa después de un cierto tiempo. Eh, y, y bueno, vamos a ver el, las caletas, segundo la granja. Eh, otra cosa eh, que es importante también, eh, podría haber afrontado todos estos temas de una manera, digamos, más estilo con, eh, con escalas japonesas o chinas para darle más ese sabor oriental, pero he querido hacer algo distinto y, y tratar de, dado que aunque es, sé que dice que es la oveja karateca, de todas maneras es una oveja más bien con, que quiere aprender varias artes marciales, entonces... Lo que vendrán a ser escalas japonesas o chinas y también instrumentación oriental, de pronto lo utilizaré más adelante. Esto es también, digamos que ha sido un desafío y ha sido una cosa, eh, tratar de hacerla un poco agilizada y rápido. Obviamente se puede mejorar muchísimo más, estos son segmentos cortos y, y estoy hablando demasiado, vamos a seguir oyendo. Y allí se repetiría, bueno aquí en la escaleta aquí en la escaleta tengo el, el leve up o sea, subimos de nivel, vamos a ver qué dice entonces este sonido vendría a se puede utilizar de una manera en que a ver si se puede hacer, lo puedo hacer rápido aquí cuando está a, a 16 bits, o sea, cuando está al tiempo de 140, por ejemplo, si estoy aquí en la, en la granja. Sigue el tiempo eh, en cualquier lugar, por si sube de nivel. Por ejemplo, estoy acá. Eh, bueno, aquí, venga, a ver qué pasó. Ya me estoy enredando solito. A ver... Ok, cuando está... Bueno, esta es el, el, el, es la idea de, de también en cada tablero con los tiempos que se trabaje, pues que ciertos soniditos también se sincronicen con el tiempo. Más adelante hay otros temas que están hechos en, en 140 y está este mismo sonido, eh, bosquejo, de lo que puede ser el para subir de nivel, que se acopla con, la, con el ritmo del, del tema. Muy bien, ahora vamos aquí con el tema de casa. Obviamente aquí se supera, sale, pero tendría que suceder algunas cosas para que vaya antes a la casa. O sea, este es el tema de casa, pero para llegar allá tiene que pasar primero por algún otro escenario. Todavía no hemos compuesto esa música, entonces vamos a ver. Tema de casa. bien ese era el tema de casa y aquí obviamente salimos de casa y entramos en un mapa que es como un bosque como un bosque es el bosque donde tendrá distintos sectores habrá más música de bosque en otros lados pero es para donde seleccionar a dónde tenemos que ir tipo mario World. bien eso este es el tema del bosque bueno obviamente aquí tendríamos que haber entrado a un escenario para luego llegar al voz ya haremos la canción de un escenario. tengo la canción de un escenario más adelante pero se la mostraré después ahora vamos a ir a, una, a un tema de, un, de uno de los voces pierde el voz oh, peca oh, has combatido con olor te voy a entregar mi cinturón oh, oh. <ríe> muy bien ahí le entregaron un cinturón y aquí vamos al sonidito de... ¡Victoria! Muy bien. Perfecto. Y aquí... Vamos al sonidito de... ¡Uy! ¡Hemos adquirido nuevo nivel! Muy bien. Pasamos al escenario 1. Se la ha pasado Majo aquí, beca, atravesando este escenario. Y, bueno, aquí he compuesto algo lo que, que podría ser el bosquejo del de, combate contra Edgebad. Contra ok. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué tal suena. Y qué era lo otro que quería decir. Ah, sí. Que bueno. Se tendría que haber construido un escenario un poquitico más tremendo, con un ambiente más de tensión, no como en el anterior escenario, que es para otro lugar. Tendría que haber sido construido, pero no lo he hecho todavía. Era una cuestión de, de tiempos, pero se hará también para luego llegar a este lugar, que es combatir contra Ejibad. Entonces, ya, vamos a escuchar Beca, tengo miedo, vámonos de aquí, vámonos Yo, viejita, ovejita, esta vez te voy a perdonar la vida. Eres muy valiente. Haber tenido ese coraje de venir a desafiarme. Te voy a dejar libre. Regresa cuando tengas más poder. Y bueno, aquí prácticamente le salvan la vida. O sea, nos saltamos muchos escenarios, no podíamos pretender mucho. Tenía que haber aprendido, tenía que por lo menos combatir contra, qué sé yo, seis boss, contra las otras siete leyendas. Y solamente combatió con un boss y, y no más. ¿Qué pretendías, Beca? Entonces, por lo tanto, aquí has perdido en esta ocasión. Game over. Bueno hice como... Eh, hice cinco variaciones de Game Over que prácticamente son el mismo piano, los mismos violines solo que intervienen algunos otros instrumentos eh, y pues había pensado también que podría ser de acuerdo al escenario donde se esté... donde se esté jugando Otro es este sé si hacerlas ahorita todas, son parecidas aquí es con el fresh horn y aquí es con una corneta. Vamos a continuar. Y bueno, aquí el último es una victoria. Una segunda opción. Entonces sería bueno también crear otras 5 de victoria. Con ciertas variaciones para que no sea siempre el mismo sonidito. Y, y bueno, creo que eso es todo por el momento. Eh, ha sido. Un desafío bonito poder hacer eh, este tipo de... Sí. De jueguito. Y que me ha abierto la idea de, de... crear algo interesante. Así que pues espero a ver si... Continúo con esta... Desarrollando, creando la historia de, de... lo que puede ser este videojuego. Y si no termina siendo videojuego pues... Puede ser también una... Una buena serie de historietas. Así que... Agradezco por la oportunidad y... Nos estamos viendo en otro video. <ríe> Hasta luego.